Vídeo rápido con tres noticias de los cracks del PSG. Empezamos por Leo Messi. El Paris Messi sigue la senda de la victoria en la Ligue 1. En Lyon, uno de los campos más difíciles de la Ligue 1, el conjunto parisino venció por la mínima a un rival directo por la parte alta de la clasificación. Messi, con un toque sutil en el primer tiempo, le dio la victoria a los de Galtier, que se colocan líderes en solitario con dos puntos de ventaja sobre el Marsella, que empató ante el Reynes al mediodía. Sin tiempo para hacer rotaciones, pues la cita cobraba muchísima importancia en la clasificación. Galtier decidió darle a favor. Ruiz la primera titularidad de la temporada. El español formó doble pivote con Vitiña en un encuentro de quilates. Danilo por Porquimbenbe, lesionado, fue el otro cambio que un 11 que ya se lo saben de memoria los aficionados del Paris Saint Germain. Difícilmente el Paris Saint Germain haya hecho 15 minutos con los que hizo el primer tiempo del Lion. Rosó la perfección. Messi desatado fue una pesadilla para el conjunto de Ródano. De hecho, el argentino pronto encontró la red. En una transición iniciada por Mbappé, que acabó con un remate extraordinario del exjugador del Barcelona tras pase de Neymar. El Lion agonizaba como un animal a punto de morir y el Paris Saint-Germain le daba vida, ya que Messi y Mbappé erraron dos ocasiones que podrían haber sentenciado el encuentro antes de tiempo. Los de voz poco a poco, fueron reponiéndose de los goles y tuvieron dos ocasiones clarísimas. La cassette desaprovechó de cabeza un gran centro de toliso y tocó a que no fue capaz de potenciar el latifundio de la espalda de Akraf. Remató Cruzando una contra muy clara de los locales. Thiago Méndez, a bocajarro, evitó el 0-2 de Mbappé justo antes del descanso. Por tanto, partidazo de Messi, que junto a su compañero y amigo Neymar hicieron las delicias. De todos los espectadores que vieron el partido. León, Messi y Neymar volvieron a entenderse como en los viejos tiempos en el Fútbol Club Barcelona. O al menos eso están demostrando durante esta temporada 2022-23 con la camiseta del Paris Saint Germain. Sin ir más lejos, el argentino y el brasileño protagonizaron una combinación de lujo que terminó en el primer gol del conjunto parisino en su visita a León por la octava jornada de la Ligue 1. Cuando iban cinco minutos de partido, Messi combinó de manera excelente con Neymar y concluyó con golazo una gran jugada colectiva que tuvo más de 20. 20 pases entre todos los jugadores los futbolistas sudamericanos jugaron de primer toque y el rosarino envió la pelota al fondo de la red con uno de sus clásicos remates de pierna izquierda, golazo por tanto sigue la magia entre Neymar y Leo Messi Vamos ahora a hablar del brasileño y todo lo que se habló durante este pasado mercado de fichajes sobre el interés de Mbappé de vender al jugador brasileño y sacarlo del parque de los príncipes. Durante el pasado verano no cesaban las informaciones procedentes de Francia que especulaban con la posible salida de Neymar. Es más, que Mbappé era uno de los pesos pesados del vestuario que pedían su marcha. Este viernes Luis Campos, director deportivo del Paris Saint Germain, se encargó de desmentirlo todo. Nunca estuvo cerca de dejar el el Paris Saint Germain. Los rumores sobre Neymar este verano fueron completamente falsos, confesó en una entrevista para Rotten and Flame. Además, también quiso negar en rotundo la presunta insistencia del astro francés para que el club galo vendiera al brasileño. Decir que Mbappé quería que Ney fuera vendido es otra gran noticia falsa. Por último, Campos zanjó este tema destacando que Neymar es 100% parte del proyecto.